Goal, ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. Aquí estamos para compartir con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este espacio lo emitimos de lunes a viernes. Son tres horas de pura candela. Lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande 910 en el AM de... Canela Estéreo 87.9 en el FM y también a través de nuestras plataformas de Facebook Live, Rafa Gol al aire por YouTube, Rafa Gol Linares y nuestra emisora online www.rafagol.com Bueno, y aquí estamos como siempre, como hijos de Dios, siempre vamos a tener que hacer frente a fuerzas oscuras de maldad. ¿Sabe una cosa? Uno se preocupa cuando ve tanta violencia, cuando ve tanta muerte, cuando ve tanta crisis. La verdad es que Dios dice en Efesios 6, 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha de los hijos de Dios no es con revólver ni con nueve milímetros, ni con fusiles ni granadas, no. La lucha del cristiano dice, no tenéis porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra las gobernadores en las regiones celestes contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es realmente nuestra guerra, nuestra milicia espiritual. Por eso siempre tenemos que estar recargándonos en oración y buscando y orar, y orar, y orar y reprender todas las fuerzas infructuosas de las tinieblas. Todos esos jóvenes que andan endemoniados realmente haciendo y deshaciendo. Eso es lo que están haciendo. Vandalismo acaban. bueno, y todo eso genera en señales que estamos viviendo de tiempo del fin como terremotos, tormentas, fuego, todo esto que está viviendo tristemente el planeta, hay que buscar de la mano de Dios, pero nuestra lucha, recuerde, no es con nueve milímetros ni con arma, es con oración. Y ahora sí, nos vamos a recordar los resultados, hubo fútbol, anoche jugó el Medellín, por fin, aleluya, terminó la empatitis, ganó Medellín, ganó el Medellín, 2 a 0, al América, por fin el equipo de bolillo, hombre, y ganó bien, ganó con autoridad. Hoy Nacional de visitante le clavó tres a Patriotas. ¿Goles de quién, don Rafa, goles gole de quién? Tres goles le metió a Patriotas, ganó el partido tres goles a cero. Mientras que Envigado también... de Duque, goles, porque... hombre. Y Envigado le ganó 2 por 1 al equipo de Petrolera que venga muy bien. Muy bien por el equipo de Envigado, que también le ganó al América. Y Huila enfrenta mañana a las Águilas de Río Negro. Mañana el partido lunes será Águilas de Río Negro. Por ahora, hemos hecho Moñona 3 de 3. Hemos ganado, hemos hecho 9.9, bien, los equipos de Antioquia. Pero estos temas vamos a hablar en algún momento. Por favor, llámenme ya a esta línea, 232 4604 04 01 5015 para que se lleven los premios que tenemos esta noche para ustedes con nuestros patrocinadores. Vamos a entregar, a ver, la careca de placa. Hoy tenemos placa, la de más placa para entregarle, que es masilla, estuco, plástico, acrílico. Estos dos por uno y usted se va a llevar esta caneca. El que la gane, se la llevan a domicilio hasta la casa. Ahora nos dan el teléfono y el que gane, le llevan a domicilio la caneca de más placa. Bueno, y también tenemos balones y tenemos, eh, tenemos los balones que vamos a estar entregando esta noche. Y, por supuesto, tenemos estos amplificadores para que usted pueda tener el Bluetooth, el, el audio a través de este parlante. Tiene que llamar. 232 4604 018051 5015 cuál es la pregunta de esta noche, la voz? La pregunta es muy sencilla, muy sencilla. ¿Cuál es la relación de quien, infortunadamente, murió a los 91 años, un gran empresario en nuestro territorio, Carlos Ardila Lule, con Atlético Nacional? ¿Cuál es esa relación? Preguntas que a usted le gustan hacer, don Rafa Gol, para que todo mundo participe. ¿Cuál es la relación? Sí, de Ardila Lule con Nacional. Claro. Y de todas maneras, esta noche eh, queremos presentar un sentido homenaje póstumo para el doctor Carlos Ardila Lulen, que fue uno de los grandes aladides que tuvo nuestro país. Un hombre jerárquico, un hombre que, de empresa, un hombre que le dio muchísimo apoyando al deporte y a la radio y a la televisión. No podemos pasar por alto... Este momento significativo para su familia Nuestra sentimientos de condolencia Y doctor Carlos Ardila Lule Siempre usted vivirá en el corazón de mucha gente Por todo lo que hizo Por todo el apoyo que hizo a través de su gestión empresarial y humanitaria Le recordamos Bueno, ahora sí eh, Vamos a la polémica, a la mesa de la polémica, al debate El debate está caliente, muy caliente Prepárese, porque lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, la vida, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20.000 kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Más placa, masilla más y estuco plástico acrílico. Ahorrate el reboque, tiempo y dinero. aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, estamos Dabeiba, se prepara para la inauguración del Coliseo Municipal de Estrezas Dabeibanas el sábado 21 de agosto, gracias a la gestión del alcalde de Dabeiba, Leighton Urrego Durango, y la unión del pueblo que le metió el gol al cambio con la cultura y el civismo deportivo, con una inversión de 1.182.792.608 pesos con Coliseo del Coliseo de Estrezas de Dabeiba. Tendrá capacidad para más de 500 personas. El Coliseo será el centro de desarrollo para grandes eventos a nivel local y departamental. Los esperamos este sábado 21 de agosto en Dabeba. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y a esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad, no se le arruga. Ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares, son tres moscas, aquí está don Luciano González Sequea, estamos en Feria de las Flores. Bienvenido, señor González, buenas al noches. debate, y bueno, háblenos del triunfo de Nacional 1-0 sobre cero. patriotas. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para bueno, todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Claro que voy a hablar del triunfo de Nacional. Uno cero. Que no es triunfo, no es triunfo, ¿Ah, ¿no? porque ese partido todavía no se ha ganado. Falta la otra ¿Ah, batalla ¿sí? que plantea el dueño de Patriotas. Yo no, yo no voy a decir más estos tipos de la de mayor presidente, porque presidente solo hay uno y se llama Iván Duque. Los demás son dueños, propietarios o simplemente comerciantes del fútbol que con su dinero y con su plata hay que decirles que presidentes para que le una sonrisa a un periodista. Yo no lo voy a llamar más presidente. El dueño del, del, del Patriotas amenaza con una demanda porque Nacional supuestamente no podía alinear a Felipe Aguilar y a Jason Guzmán hoy en el partido ante su equipo. Yo fraternamente le recomiendo al, al doctor dueño del Patriotas que en vez de gastarse la platica en bufete de abogados para que hagan demandas, que en vez de andar armando problema ante una situación que por sí ha sido muy conflictiva y que aparentemente por dicha de los astros y del señor ya se superó, él no puede ponerle más peros a la rueda. Esa platica que se va a gastar en abogado, gástesela en, en pagarle cumplidamente a sus jugadores. Gástesela en armar un equipo digno. Tiene un gran técnico, que aparte de gran técnico es un gran señor, pero primero arma un equipo digno y no muestre lo que mostró hoy en su propio estadio. Entonces, es mi consejo primordial. Y en segundo lugar, Nacional cumplió con su deber... ¿Por no va a poner ahora a decir, salgamos a la calle, estamos de primero? Como otra uno gente, cero nomás, uno como cero. otra gente. Vale, uno es cero. decir, eh, salgamos, que, que ya ganó Bolillo. Y por allá llegó uno que se autodenomina el Gol o el queol o el, o, el, o, el, o el Cocuyo, ya a cazar peleas a nombre de Bolillo, porque Bolillo ganó. No, no. Ganar es un estado natural de Atlético Nacional. Entonces, por eso, a mí no me sorprende que le haya metido tres a Patriotas. Pero no, no, uno, la sorpresa cero, uno, cero, hubiera sido... Uno, cero, la lo que vos digas me tienes sin cuidado. No sé, entre otras cosas... Eso dijo Rafa. Entre yo otras quedo, cosas... Rafa. Sí, porque vos tenés que decir lo que él te diga, porque si no te echa el programa. Ah. Y salís como perrito regañado y después te rogas para que te dejen entrar otra vez. Ese es tu problema, que yo no lo tengo. Para rematar mi idea, ay, para rematar mi... Dice, ay, hombre, ¿qué? Sí, eso fue la verdad. Hace exactamente 15 días, aquí se postró de rodillas para que lo dejaran entrar otra vez. Después de que lo echaron. Uh. Después de... Y no fue verdad. viento pues, no, no. señores de las cámaras, desmiéntame. No, Ustedes ahora no entró. No entró, no entró. Está desmentido. No, no entró. Pero se postró para que le volvamos. No, no, no entró, no entró. Cuando a no, una persona. Usted, no entró porque de vigilancia no lo no, hacen. A, a una honor, persona. Oiga, honor al día del humorista, Caneca retira. Cuando estaba... a una persona la echan de un lugar es porque no quieren que esté. Y este tipo vino aquí a arruinarse. Ay, déjame entrar, gol que ya cumplí mi condena. No, hermano. Cuando a uno lo echan de un partido no puede volver. Eso es una orden de juego y contundentes, pero ese no es mi problema, el que quiera ser arrodillado que lo sea, arrodillado el patrón, arrodillado a su equipo, arrodillado a, al bolillo Gómez, el que lo quiera hacer que lo sea, no es mi problema, volviendo a este partido de patriotas nacional, simplemente señores del nacional cumplieron con el deber, y el deber cuál era, marcar la diferencia clara y contundente a Patriotas porque es que Patriotas no tiene ni el 1% ni el 0.5% de la historia que tiene Atlético Nacional la sorpresa hoy que estuviera yo aquí realmente sorprendido que le hubiera ganado Patriotas pero no, cumplimos con el deber y, y vuelvo y reitero no hemos ganado absolutamente nada Bien. que vamos por un buen camino vamos Vamos echándole rosas al camino, pero todavía no se ha llegado al destino final. Bueno, correcto. Eh, sí, yo decía que Nacional ganó un 1-0 porque según González... Los goles de... No, vale. Duque, no, vale. no Entonces, vale. No vale. Ni no, vale. Otro no vale. Gustavo ah, El mismo cuento de siempre. No, no, no, no. ¡Ay, Duque! Ya los calearon los camarógrafos. No, no, no. ¡Ay, Duque, Duque! <risa> es que Duque. Ya los calearon los camarógrafos para que me echen. Siempre el mismo cuento de siempre. El... ¡Ay, Duque, Duque, Duque! Si no mete esos goles que te que meter hoy, que se retire del fútbol. Porque yo, que acepto que soy un tuyido, porque yo lo acepto, yo no me tiño el pelo... Yo no me hago votos, no tenés... yo, yo no me la doy de, de Coca-Cola, yo soy un viejo y además tullido. Yo tullido los hago, porque fueron un penalti y un gol que, que por, por... Yo no sé por qué Alex Castro... Tal vez por respeto a las, a, a, a, al tipo que tenía al lado... A las charreteras, dígalo. Sí. Se lo dio al señor este para que le metiera. Pero si, si el problema ahí... Ya, ya, ya van a hablar de Duque. Ay, es que el golín de Duque... Hizo dos goles. Y ahí, ahí, ahí saltará Contreras. Dos goles. Ya, ya el tipo no es la voz, sino Contreras. Dos goles. Sí, hagan fiesta. Si quieren hacer fiesta, hagan fiesta. Yo no hago fiesta... Ni por los goles de Duque, ni por la victoria nacional, porque simplemente se cumplió con Entonces, un deber. Vas a hacer fiesta, y el que pues, cumple con el pierde. deber, el que cumple con el deber, no tiene por qué premiarlo. Bueno, voy por este lado, don Gustavo Osorio, que estuvo también hoy en el triunfo del Atlético Nacional. Usted vio los dos goles de Yeye, es cierto, ganó Nacional 3-1, pero el Medellín ayer se quitó ese siriri también, hombre, encima, porque el bolillo... Ah, no. a, a, ¿Y el bolillo Ganó, al menos ganó el partido porque ya estaba la gente no no aguantaba otro empate más de Bolillo la gente no quería si hubiera perdido con el América peor menos mal ganó Bolillo y jugó ganó con autoridad le ganó bien a América don Gustavo hábleme de su fútbol hola don Rafa Gol bueno Medellín voy a, voy a decir por lo menos el 99% de cosas muy buenas de Independiente de Medellín. Solamente tengo un reparo para Bolillo Gómez. Pero don Elkin Labo ahora me recuerda cuál es el jugador tapabocas de Atlético Nacional. No sé si esa es una pregunta ya, ya que usted, que usted, sa usted tiene. Saque el usted, usted tiene ahí la respuesta. Pues, ¿Cuál es? será el jugador tapabocas Ay, no. de Atlético Nacional? Ver, de el jugador la gente tapabocas lo quiere saber. de Atlético Nacional acumula 74 goles. ¿Cómo? Hace parte de los líderes históricos Ay, no, como goleadores ya, ya, ya, ya, ya, de Atlético ya, ya. Nacional. Ocupate y se llama Oiga, ¿y lo o sea, que el este oiga, que Medellín no le ganó a nadie, le claro, ganó a, a, un un equipo, a un equipo que tiene como 15 estrellas, sí. solamente a un equipo que tiene como 15 estrellas, le ganó, le, ganó, le ganó Independiente Medellín. Ocupate no, tu no, equipo. no, es que nosotros le ganamos, fue a la marca América, yo no sé a quiénes trajeron, no sé, no sé, y vino Juan Carlos Osorio... Tu técnico vino a dirigir ese América, ese América tan malo, pero resulta que, ah, la... pero, malo en pero, pero resulta, el no, no, no según vos, Lo estás según admitiendo. vos, no, no según vos, no según ah, vos, se vos no. Según no lo estoy diciendo, lo, lo estoy diciendo en ah, el sentido figurado ah, porque sentido fuiste figurado, vos, ah, fuiste ah, vos el que dijiste el sentido, que América maría, era amarilla, muy malo. Ah, bueno, yo maría, me refiero, yo me refiero maría, a la marca América, figurado, la marca América, figurado, la marca América. Sí. Mire, amarilla, amarilla, Medellín ha enfrentado, eso, eso, eso. mire Medellín, ya, ya Medellín, a cariar, Medellín amarilla, ha enfrentado. Amarilla, amarilla. Medellín ha enfrentado a, el a, junior, a Junior. Medellín ha enfrentado al Deportivo Cali y Medellín ha enfrentado al equipo América. Ha enfrentado a tres equipos grandes. A uno le ha ganado ayer y, a do, y con los otros dos ha empatado. Y con Cali te recuerdo que empató allá en Cali, en el entonces, propio estadio del Deportivo Cali. Entonces, y, entonces, que, y que Medellín votó penal en ese partido. Por eso yo lo dije, no lo digo hoy con el diario del domingo ni del lunes. Es que lo dije hace ocho días. El único que puede recomponer el camino es Bolillo. Bolillo, no hay otro. Ah, sí. No hay otro. No, no, vengan ahora. Que no, que es que hay que traer a fulano. Que porque Bolillo ya está en desuso. Porque hay tipos tan atrevidos. Y hasta periodistas en Bogotá que dicen que Bolillo está ya de salida. No, ayer Bolillo Gómez dio una cátedra de cómo se juega. Mire, patrón, mire, te felicito, mire, mire, razón mire, mire, Medellín lleva Cinco partidos, es que yo por eso decía Medellín tiene que despegar Porque acaso Acaso, a, a, acaso, acaso han pasado por pegó. encima Acaso los rivales han pasado por encima del Medellín Acaso Medellín había perdido con Cali Acaso había perdido con Junior Entonces por eso yo decía a los hinchas Quédense tranquilos que este equipo Tiene que despegar Mire, cinco partidos Y solamente ha recibido un gol Ha recibido un gol eso es histórico. Cinco partidos y un solo gol. Señor Mosquera Marmolejo ya lleva 360 minutos de invicto. Y ayer se hicieron cosas buenas como hacer dos goles, lo primero. Lo segundo, el equipo se ve más equilibrado. El equipo en defensa se ve como ah, siempre bien. Se ve como, equilibrado, como siempre bien. No, a Regui le da equilibrio al equipo porque ya entró en el funcionamiento de lo que quiere Bolillo, sin regalarse tanto al ataque. Ay, las bandas funcionan, las bandas funcionan. Cambindo llegó al gol. Los laterales, los laterales saben cuándo salen al ataque. Ayer Gutiérrez salió en el momento oportuno para ponerle un pase gol al señor Arregui. Y al arquero no le llegan, porque a mí no me vengan a decir que América ayer... Remató no sé cuántas veces, remató muy, pocas veces. A a America, remató muy pocas veces porque bueno, la defensa, mire, cuando la defensa corrige bien y anticipa bien al arquero no le llegan Ay, al arquero no le llegan, y que era Marmolejo no le llegaron, en consecuencia Medellín jugó un muy buen partido un partido perfecto y esperamos que siga en esa partido senda perfecto, porque, el próximo partido, porque el próximo partido es en Bogotá bueno, frente a Millonarios para mí jugó un partido perfecto un usted partido diga perfecto. lo que quiera, pero como yo sé de fútbol, ¿Ah, sí? entonces sí puedo dar cátedra y decir que Medellín ayer hizo las cosas bien que hizo ver mal a la América oh, Medellín <risa> hizo ver mal Oiga, a la América con el funcionamiento, porque América por momentos tuvo más la pelota, bueno, pero Medellín cuando pero la tuvo sí supo perfecto, qué hacer con ella. Pero, pero yo te iba a decir que Buletí estaba jugando de volante. Ese ya, es el reparo que tiene que, que no tengo. Puede jugar Rafael. Que No le metió volante y que quise. Deme tres segundos más. Ese es un partido perfecto. Ya di la perfecto. Ya di el 99% de razones por las cuales Medellín. Está jugó jugando bien. Jugó, perfecto, jugó bien en este partido, partido y venía haciendo las cosas bien en defensa. Bueno. Así que venía haciendo las cosas al 50%. El único reparo que tengo es que Bolillo, que Bolillo no puede retrasar tanto a Buletich, porque ya han pasado cuatro partidos en los cuales no marca Buletich. Y esto es simplemente de lógica. No hay necesidad de saber tanto de fútbol porque. Por qué no ha hecho goles en cuatro pero partidos? No partido Porque no lo fue? puedes alejar tanto del arco Bolillo. Pero fue un partido perfecto. No, y pero... Buletín no mete goles hace cinco partidos. Y Gambindo era un indigno hasta que metió el Gambindo. No es Gambindo. Gambindo no no, es, Gambindo, es, Gambindo, como no Borrocho, es Gambindo. Como se llama No Borrocho, es Gambindo. No es Gambindo hay que informar bien. ¿Dijiste? No es Gambindo. Como yo no sé nada de fútbol, te voy a escuchar a vos que sabes tanto y te escuché decir Bolillo. Puede jugar de volante. Y ese delantero. Ese delantero es el único reparo que tengo ah, con ya. el señor. Ya, suficiente, Le doy la palabra. Bueno, ya, vea, vea. Qué pena. Ah, Luciano, si no es hablar, los demás no, no, no. No, no, si quiere ir, hermano, no, no. no no, no, no, no, usted no, no creo respeta que es mejor los tiempos lo y los demás también sí, tienen sí, derecho sí, a hablar. Sí, sí. Cirujano, buenas Hola, noches, Hola, don, don Rafa Gol, compañeros, compañeros. en acción. Compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer Echere saludarlos. El negro, bueno, eh, empezamos hablando del primer partido que fue el de Medellín. Se enfrentaban, decía la prensa y muchos aficionados, el peor, el, peor te, el técnico más desactualizado, que Bo era Bolillo, para, para muchos aficionados hinchas del Medellín y para algunos colegas, contra el más actualizado, que es Juan Carlos Osorio, ¿no? Ustedes no, ya no dijeron que era desactualizado, que era miedoso. Lo, fue lo que no, y desactualizado, María, y desactualizado. Y no, desactualizado. Porque entrenaba, porque estaba entrenando a, a los métodos de hace 34 ¿Y usted qué años. Déjeme o sea, hablar, déjame hablar, déjame hablar. Sí, sí, pero déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar. Ya, tiene la ya en la práctica, muy bien Medellín, muy equilibrado. Pasó sí. del 4-1 el primer semestre a un 4-2, sí. con dos volantes recuperadores extraordinarios. Inclusive al final del partido lo reconoce Osorio cuando dice... Ustedes recuerdan cuando Millonarios goleó a Nacional 3-0 que originó la salida de Bolillo. Y Bolillo en la rueda de prensa al final dice en Bogotá... De Osorio, hombre. Dice oh, Juan Carlos Osorio, dice... Nos enfrentamos, no a, nos enfrentamos al mejor equipo de Colombia que Chapule, Millonarios. Pues. Dijo en ese momento. ¿Qué dijo ayer en la rueda de prensa eh, eh, después del partido? Juanca, Juan Carlos Osorio, dice, tácticamente hablando, Medellín es el mejor equipo de Colombia, Oiga, el mejor pues, preparado, estructurado eso, y entrenado. ¿Quién escuchó eso? Fueron justos ganadores ¿quién y vale eso? la pena resaltar a David Luaiza, ¿No? Aquí está, hermano. La rueda de prensa. Aquí está la rueda de prensa. El de Señor Osorio, Osorio dijo. Bueno, ya, hombre. Aquí no, sale, pero no, no, hombre, aquí González, qué pena. Me espera un momentico. González, usted no tiene la palabra. Tranquilo, González. ¿Sí? No queremos no, hacer... Es que no, pues, no, no, no, no. No, no queremos No, no, no, no. Deja no, no, no, no, hablar. no. No, no, no, no, no, no, no, no, está en ridículo porque la grabación está... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Reguía, ya, ya. Y minuto 70, expulsado a Requi. Medellín, 24 minutos hasta el minuto 94, con un hombre de menos, frente a la América, que solamente hizo un disparo directo, una sola exigencia al arquero eh, del Medellín, Mosquera Marmolejo. Así que, pues, es que Medellín realmente gustó, ¿Sí? casi que goleó, ¿no? Ah, sí. y, y ganó. Bueno, de Nacional. Hombre, por supuesto, por antes del, compromiso, por antes del compromiso, decía el presidente de eh, César eh, César de, del conjunto Equidad, Guzmán. De, de César Guzmán de Patriotas, de, sí. de que estaba mal escrito el lugar, es que iba a demandar el partido. Dice, yo le advertí a la gente de Nacional que no los ponga sí, a jugar. Sí, como, sí, sí. como buen colega las, les advertí. En la tarde ya habló el ah, presidente, de de mayor, presidente de la de Mayor, el presidente de la mayoría y ha hablado el doctor Fernando Aramillo y dice, de acuerdo con nosotros, la E Mayor, los jugadores están perfectamente inscritos y aquí no vale ninguna demanda. Ah, lo puede demandar, todo el mundo ya, tiene libertad de demandar, pero nosotros ya dimos la autorización, le dimos a Nacional ocho días más para que se resolviera el problema con Cortulúa, los preinscribieron, ya están completamente listos, está toda la papelería al día, pueden jugar. O sea, puede ser que la gente en ese sentido quede tranquila en la de, la de Nacional porque el presidente presidente, di mayorable esa tarde, y le dio el aval completamente al conjunto de Erdolaca. Un equipo de Erdolaca que jugó, seria, que jugó serio, antes se complicaba con los chicos, hoy, desde, desde el minuto uno, resolvió en la papeleta, pudo ser por más goles, 3 a 0, y muy bien el conjunto de Erdolaca, mi estimado Rafa Gol, frente bueno. a un equipo muy tri, muy pobre, como, como el equipo de Bernal, no que fue el equipo que inició y Mario Ramírez le dio el COVID, murió y lo cogió Bernal, mi estimado bueno, Rafa. Le doy la palabra a Juan Diego Arroyá, les pido por favor que respeten la palabra de la Ode, que les dejen hablar. A ver, señor Juan Diego, buenas noches. Buenas noches, don Rafa Gómez. saludos especial para usted, para todos los televidentes. Hombre, yo, yo sí quiero decir algo y, y preguntarle algo a, la, a, a los presidentes de los clubes del fútbol colombiano, a la directiva del fútbol colombiano, a la federación. ¿Qué es lo tan malo que ha hecho Nacional? ¿Qué es lo tan horrible que ha hecho el equipo en, en, en el fútbol colombiano para que lo persigan y lo sigan de esa manera? De que, de que cualquier cosa, cualquier evento que se presente, inmediatamente lanza y se vienen con todo. Lo que ha hecho este presidente del Patriotas es la demostración de la persecución que hay de un sector, de un sector de, de, de presidentes de equipos en contra del equipo atlético nacional. Si sí, el presidente la yo lo dijo muy claro, los jugadores están habilitados para jugar, ¿para qué sale con estas pataletas? Pataletas que no le van a, no a trascender. Entonces, con esto, con lo que pasó con, con Cortuloa, ¿qué es lo que hay tan grave con Nacional? De todas maneras, en lo deportivo, por fortuna, están saliendo las cosas. Un equipo interesante en esta primera parte, con algunas dudas en el segundo tiempo, pero con el gol de Jefferson, con los dos goles de Jefferson Duque, se rubricó una buena victoria en el estadio de la Independencia en la ciudad de Tunja, con un Nacional que cada día, cada día, eh, muestra mejores cosas en lo, en lo futbolístico. Está Cuando lleguen el caso de Orlán Pavoni se junte con Harlan Barrera, con And el rifle Andrade. Otras cosas van a pasar en este equipo que se está conformando bien. Pero es líder, con de deportivamente está demostrando lo grande que es Atlético Nacional. Pero qué infortunio, la directiva del fútbol colombiano, esa persecución, esa y esa, cómo y como ave de rapiña, acabar con el equipo, el, el equipo más laureado del fútbol colombiano. Qué tristeza, pero es la realidad que estamos viendo. Medellín ha ganado un buen partido. Es que Medellín, Medellín viene, viene consolidando un sistema en el sector defensivo para que el equipo no sea tan vulnerado, y lo, lo está consiguiendo. En, en eso ha ganado el técnico Bolillo Gómez. Falta ajustar el tema del medio campo hacia adelante para que los jugadores entiendan el juego y que sea un equipo más productivo, porque es que la, la improductividad fue la que lo mató el partido frente a Junior. Es que Medellín no jugó mal en ese partido, pero como no metió los goles, se vinieron contra el equipo. Y no... Eh, la, la, la ineficacia de sus atacantes largo, la está largo. tratando de, de, de solidificar el técnico a medida de que va consiguiendo su trabajo hablo bien de tu equipo y te, y te, te molesta ¿cómo le parece? No. entonces, entonces repito, mal que ve. repito <risa> el, tema, el tema pasa por la consolidación que está haciendo el técnico Bolillo Gómez de hacer un equipo sólido en defensa y de ahí para adelante va haciendo su trabajo hasta consolidar el tema de la, de la eficacia en el frente de ataque cosas diferentes ¿Qué hace el técnico para poder tener un equipo sólido y participante en el torneo? Que sea protagonista del torneo, que también debe ser algo que pase con el equipo independiente de Medellín, don Rafa Bueno. Le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica y del debate. A don Elkin, la voz, espero que sea muy circunspecto, que no me empiece a le bomba y a provocar sí. aquí al señor González. Sí. No, señor, no, no, no, la Pues yo, don, don yo, Rafa, con el le saludo, le le le le saludo le le muy cordial, pero sí. le digo de una vez, si me va a entregar un libreto para que yo diga no, aquí algo que libreto. usted quiera sí. decir, con Marilla, mucho gusto, Marilla, Marilla, me quedo callado. Marilla, Marilla, porque aquí usted nos ha dado la libertad de expresarnos eso sí con respeto. no provoque al señor, diga lo que quiera, pero no provoque al señor yo, Al que le caiga el guante, que se lo chante si alguien aquí se siente incómodo por lo que digo, pues qué pesar que coja esta amarilla que usted nos da y se la meta por la boca y vaya y se retire sí. primer punto <ríe> deportivo He todo e todo independiente de medellín ruja, ganó, ruja, ruja. gustó y jugó sí. muy bien sí, sí, felicitaciones gustó. para don Hernandario Gómez que aquí en esta Gusto, mesa gustó. cada ocho días señoras ah, sí, y señores les dan varilla o les hemos dado varilla porque yo me tengo que incluir pero cuando el técnico hace las cosas bien hay que decirlo, hay que decirlo es cierto el tema de Buletiz, porque gustó. el técnico lo aleja si es el jugador de mayor La capacidad y condición acción. para marcar goles. Pero lo que estoy de acuerdo con usted, señor técnico, es que pueden actuar los dos, porque cambiando es goleador. Cambiando es goleador y es muy bueno que actúe, pero el hecho de estar cambiando no indica que usted no vaya a alejar a Buletis, para eso no hay rotación de que el, unto, el uno entre y el otro salga, y sabe que me parece que el famoso morfociclo de Reinaldo Rueda Oiga, pues. le dio aire en la camiseta a algunos jugadores, mm. porque este Gutiérrez jugó bien. Mm. Uh, ¡Hombre, jugó Arregui! Bien. Ma marcó el pase gol, si usted... ¡Ah, no, es que usted las gafas... ¡Qué maravilla ya no le de jugador! Arregui, el equilibrio del equipo, pero hombre, Arregui, <ríe> lleva muchos años en el fútbol para entender que en una celebración, la no se pandemia. puede quitar la camiseta, se la quitó don Rafa Gol, al final comete la falta, lo expulsan, y si no es por el orden táctico de Independiente Medellín, se le complica el la situación. Voy para Atlético Nacional, señor restrepo el aplauso para usted, aquí le dijeron Rui Rúa cuando llegó a Atlético uh -huh. Nacional, alguien le dijo técnico de estómago, y está ¿Cómo? demostrando... Usted ah. no ha ganado nada en este momento, pero como Está dice don calletano. Rafa Gol, ah. algunos antirrécord que tenía Atlético Nacional los ha venido superando. Le ganó el Tolima, le ha venido ganando a chicos como hoy al equipo petrolera y es para magnificar, ojo con lo de Marulanda y Vanguero, que toda la tiene el técnico de Nacional porque son dos jugadores que están demostrando no solamente capacidad futbolística, sino ganas para actuar. Y simplemente una preguntita final. Señor Néstor Humberto Martínez... ¿Cuál fue su labor como abogado de Atlético Nacional cuando usted abiertamente y públicamente ha dicho que Nacional no tenía por qué pagarle el dinero a Tulúa? Nacional al final le pagó a Tulúa. ¿Cuál fue su labor? ¿O le van a pagar por esto? Porque sí. al final Nacional le pagó. Don Rafa Gol, siga usted y hermano, aquí si sí no hay discusión, usted es el mejor gol de Colombia. Bueno, eh, un punto para aclarar. Claro, ¿cómo te van a echar? Yo, porque Nunca yo voy a aclarar. El amor. De, de es un amor. Voy a aclarar un te Voy a aclarar. Voy a aclarar un punto. Porque antes de que empezara el campeonato, nosotros entrevistamos al profesor Ruiz Ruá. Alejandro. Yo lo puse sí, el sí, profesor Ruiz Ruiz. No, a es, toda que, hora no es que vamos pero a aclarar como, el punto, aclaremos. Cuando yo aclaremos personas al frente, pues yo voy de frente. Yo le dije, vea. He dicho, yo he dicho de usted esto y esto y esto y esto. Espero que usted empiece el campeonato. Le deseo buena suerte. Voy a hacer fuerza por usted. Y no me voy a pronunciar hasta que se acabe el torneo. Hasta que termine el torneo. va a hacer una nueva evaluación. Pero ni lo voy a atacar, ni lo voy a decir. Voy a esperar a que usted le vaya bien. Y haré fuerza que le va bien. Porque no voy a hacer fuerza que le va mal. Y listo. Pero, pero le dije a él en su cara lo que he dicho. Y, y ahí quedó la grabación porque no tengo que esconderme. Yo lo que digo, yo respondo por las cosas que digo. Los hinchas de corazón del Medellín ayer ah. festejaron el triunfo del rojo. Al final del partido, hablaron así, con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, y vacunó Medellín a la América y le puso la primera y la segunda vacuna porque medallo le ganó dos goles por cero a la América de Cali y saludamos al hincha de corazón del medallo, eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Y entonces, medallo qué? Muy bien, bien, mejorando Elkin. quinto. ¿Le gustó? Sí, hoy mientras que el bolillo no está tan miedoso, jugamos bien. ¿Bolillo le dio bolillo a Osorio? Bolillo le dio bolillo, es que Osorio es muy versero, Osorio sin plata es nada a mí. Joven, ¿usted ¿Qué? bien. ¿Le gustó el partido? Sí. ¿Cómo se llama a su papá? Julián. ¿Usted cómo se llama? Julián. ¿eh? Ah, sí es usted, sí es usted. ¿Usted qué dice, joven? No, mira, venimos de Bogotá, somos paisas y venir a ver el primer triunfo de Medellín en la Liga espectacular. O sea, que le, di, mucho. le diste suerte al medallo. ¿Qué dice el hijo? El hijo. Vea, el hijo pues tuvo lo que usted tuvo hace muchos años y yo, el pelo. Sí. ¿Le no. gustó medallo? Muy, muy contento. Hinchas del medallo de toda la vida, señor. ¿Medallo que ¿Por fin por se fin. pasó la empatitis? Muy bien, todo muy bien. América muy cagado, pero el otro equipo muy, muy bueno, Medellín. ¿Y usted, qué dice? ¿Y usted qué dice? Oh, vamos en buen camino, vamos a ganar. Sí, ve, habla más duro que no te entendí nada. vamos en muy buen camino, sí el equipo está jugando bien, cada, cada partido juega mejor. Eh, ojalá esto sea un, pues, un punto de partida de los muchachos y que tengamos un gran torneo. ¿Y usted qué dice? No, yo digo que el medallo, el medallo eh, tiene que ir para arriba más, eso es así, sin esa empatitis que lo está dando. Pero ya ganó y ya Además, ganó. se ganó y usted le paró el pelo <risa> se ganó y todo y jugando bien contentos, primer triunfo del bolillo vamos para arriba, vamos a subir hoy un planteamiento muy bueno el equipo se le vio la mejoría Gracias a Bolillo, que hizo un buen partido. Y gracias a la voz. Ve, eh, dijiste una frase que nadie ha dicho. Estamos felices, estamos contentos. Nadie, nadie la ha dicho. Ah. Oye, a es invierno. Ay, hacía cuánto hacía? No, hace como 20 años. Mentiras, antes de la pandemia. ¿El partido Oye, qué? el partido una vez, Raquera. Ya arrancamos, si Dios quiere, ya nos curamos de hepatitis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted qué dice? Que a Osorio ni la libretica lo salvó, no saben perder. Eh, arreglate el, el tapabocas, súbitelo un poquito. Sí, Eso que está muy bonito, ahora sí. A Osorio ni la libretica los salvó, no saben perder, les ganamos sobrados. Sobrado. ¿Usted qué dice? No jugamos bien, estuvo bien y ya seguimos de aquí para arriba a ganar. ¿De aquí para arriba? Sí. ¿Usted le gusta arriba o abajo? Arriba, arriba, a mí también. Eso mismo. Bueno, ¿el partido de medalla qué? Muy bueno, estuvo sí. bueno hoy, estuvo bueno. ¿Y usted qué dice? Estuvo bien. ¿Casados hace cuánto? Ah, 26, 35 ¿Cuántos? 35. ¿no? ¿Quién enamoró a quién? Ah, a ver. Los, dos. Sí, los dos. Claro. ¿Usted le envidia el cabello a ella? Pues, está hermoso, ¿no? Sí. Oye, lástima, lástima que usted y yo ya no podemos ya, ya pinturar. No, no, no, ya no nos podemos, ya no tenemos nada. Oiga, que Dios lo bendiga. Bueno, o sea, lo mismo yo que ahora. sigan con el matrimonio. Voy a terminar con el hincha de corazón del medallo, se pasó bueno y se pasó la empatitis, joven. Uy, el secretario de movilidad de Bello, Don Rigoberto, ¿y el partido? Hombre, muy bueno. Hombre. Se le ve a un Medellín más organizado, con muchas ganas ya en lo ofensivo, que era lo que le estaba haciendo falta. Hoy yo creo que la hinchada está muy contenta, así debe ser. No, no, un partido muy difícil, definitivamente un, una alegría bastante para todos nosotros, hinchas de corazón, especialmente para mí que vengo desde afuera de Miami. ¿Usted viene de Miami? De Miami, sí. de Miami. son de Miami? De Miami, vengo yo ahora a sí. mi ropa. De Miami. De Miami, de Miami. Eso. Estamos felices y estamos contentos. Con un América bien parado, pero un poderoso que lo superó. Oiga, comenta bien. Eh, ¿Novios, esposos, de cuánto? Esposos, hace seis años. ¿Y cómo va el matrimonio? Va muy bien. Pues Imagínense, véanos aquí. Llega, llega tarde vamos. el joven, no siempre llega temprano y se reporta. Ya está juicioso. Ya está, antes no. Antes no, pero ya se juicioso. Venga, hágame un favor, es que he trabajado tanto, le voy a entregar el micrófono, diga, aquí terminamos con los hinchas de corazón. Dele, Rafa Gol, y usted lo hace. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. Dele, Rafa Gol. Bueno, muy bien los hinchas, felicitaciones. El que gana es el que goza, como decía Candanosa. Ha ganado Medellín, la hay felicidad los hinchas de corazón. Vamos a hacer esta pausa y ya venimos para seguir sacando conclusiones del triunfo nacional del Deportivo Independiente de Medellín. Permiso. el gran equipo. Están siempre la jugada. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. pensionados cotrafa, bajas tasas de interés, línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia adscrita a Fogacop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 natural es que te guste el quesito colanta, porque tiene el sabor natural del campo, quesito colanta es el quesito quesito encuéntralo en tu mercolanta más cercano tiendas o almacenes de cadena colanta, sabe más, sabe a campo llegó la hora de que te montes en tu moto boxer compra ya la tuya en los puntos de venta y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis, aplica en condiciones y restricciones, conoce más en mantenimiento bueno, Dabeiba se prepara para la inauguración del coliseo municipal de Estrezas Dabeibana este sábado 21 de agosto, gracias a la gestión del alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego Durango y la comisión del pueblo que le mete un gol al cambio con cultura, civismo, sí deportivo, con una inversión de 1.182.792.608 pesos. El Coliseo de Estrezas de Babelba tendrá capacidad para más de 500 personas. El Coliseo será el centro de desarrollo para grandes eventos a nivel local y departamental. Los esperamos el 21 de agosto en ¡Rafagol! Rafa, Rafa, gol, gol. Hola, Rafa Gol, Gol, Gol. Soy Lucas Cañas en el Consejo de Medellín. Vemos a Rafa Gol, Portel de Antioquia. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Gustavo Santamaría, comunicador social periodista, y tuve el gran placer de ser uno de los pioneros del de Superdebate. Así que hoy aprovecho para enviarles un saludo muy especial a Rafa y a todo el equipo, y a la gente, a todos los televidentes, a invitarlos para que no se pierdan este gran programa, el Superdebate. Soy Nidia Marcela Osorio Salgado, representante a la Cámara por este bello departamento. Felicitaciones Teleantioquia y Rafa Gol. Soy Héctor Jaime Garro, gerente del Hospital La María en nuestra institución vemos a Rafa Gol por Teleantioquia y claro también felicitamos al canal cumplió 36 años el canal ahora el 11 de agosto en, pl en plena Feria de Flores recordamos este onomástico de nuestro canal 36 años y nosotros llevamos de los 36 14 años en la parrilla del canal así que proseguimos adelante bueno Vamos a sacar las conclusiones del juego de Nacional del día de hoy, donde. Ah, no, vamos primero con Medellín que ganó el sábado. Conclusiones de don Gustavo Osorio. Medellín ganó bien. Le ganó bien al América, sin dejar dudas. Y agregó esto: 26 minutos con 10. 26 minutos Medellín jugó con 10. Ahí demostró la jerarquía Bolillo Gómez para ganarle al América. Yo no voy a hablar de Medellín porque para hablar de Medellín sobra la gente. La Guebelandia es una maquinaria propagandística muy bien aceitada. Pero sí voy a hablar de la América. Don Tulio Gómez, profesor Juan Carlos Osorio, qué pesar. La caricatura de América que trajeron a Latanazo Girardot es indigna de la estirpe del, de, del segundo, del tercer equipo más ganador de torneos colombianos. Fue una caricatura. Qué pobreza de jugadores los que se presentaron a la cancha del estadio a a a dos, y claro, estaban condenados a perder desde el partido contra Junior cuando Medellín el primer tiempo no dio una sola eh, por el tema de Reina que no, no rindió y colocó los dos centros delanteros de ahí para acá Medellín viene jugando bien contra el Caldas, eliminó al Caldas tuvo un vacío, un bache contra el Caldas eh, contra el Equidad pero ayer es, me parece un juego muy bueno el del Medellín, muy equilibrado y debió ganar por mayor amplitud ha ganado bien Medellín jugando bien, consolidando el sector defensivo, ajustando el sector ofensivo, ya comenzó a encontrar la efectividad que era lo que le faltaba al equipo de Bolillo. Ah, y lo más importante, algunos de esos jugadores que tenían tantas dudas han comenzado... a a entregar un poquito mejor o a mejorar mejor. como Gutiérrez es que era precisamente lo que estábamos eh, advirtiendo de este independiente Medellín que Hernán Darío Gómez tenía más materia prima y sobre todo en la parte ofensiva en relación con el semestre an anterior y se ha venido evidenciado, eh, evidenciando faltaba solamente el gol para ganar los compromisos y se ganó el día de ayer sigo insistiendo Buletiz es adelante, no atrás ahí le corta las alas al goleador pero el resto Medellín viene funcionando bueno, ¿cuál es el próximo partido, Luciano, del Atlético Nacional? Con el Deportes Quindío el sábado, creo que es como a las 3 de la tarde. 4, cuatro, 4, 4 de la tarde, algo así, sí. Entonces, a las 3 iniciamos nosotros. Y la Me 3 imagino que seguramente <risas> ya Gobernado Ángel tendrá 40 abogados listos para demandar también. Como esa, esa va a ser la moda aquí en adelante. Cada partido que juegue Nacional una demanda, si ya listo no colocó Patrioticas. Sí entonces cada que juegue nacional hay una demanda, entonces don Hernando ya debe estar contratando 40 abogados para presentar la demanda de rigor pero si ya el presidente de la DIMAYOR dijo hoy, no lo escuché pero creo a, a la persona que lo dijo acá que manifestó y, y que lo los jugadores de Atlético Nacional estaban bien inscritos Sí, señor, don Augusto Velosa. Cruz de Boyacá. Como que no recordaba que... hablaba de una nevera, habló, habló, habló, como si hubiera una nevera. Diga la persona que dijo esa... esa señor, esa matiz, sí. ah, ¿usted, sí, no? ¿usted cómo se llama? Sí. ¿No se llama Augusto sí. Velosa sí, Torres? Dígalo, papito. Eh, de, de, de... Cruz de Boya... Boyacá. Ráquira, no, Boyacá? No, no, no, no. De allá es su... <risa> bueno, no digo. Oiga, entonces... Sí, díganle, sí hoy dijo lo... el presidente Ladi Mayor, es... como lo manifestó don Augusto Velosa, que... ¿Los jugadores estaban bien inscritos? ¿Apelación a dónde? Pero, ah. eh, pero es que hay un detalle, los equipos no van a poner la demanda ante el presidente de la Dimayor, la van a poner ante un tribunal, ese tribunal que es peligroso. Uh -huh. sí, el presidente de sí, sí, Dimayor sí. puede decir, misa", es cierto. pero hay unos tribunales que están por encima de él. Uh -huh. El presidente de la Dimayor puede decir lo que quiera, pero hay unos tribunales ante los cuales se van a llevar las demandas que de aquí adelante siguen contra Nacional. Sería bueno... ...y eso es un consejo fraterno para Nacional... ...haga que le convoquen otra asamblea extraordinaria... ...para clarificar cómo juega Nacional de aquí en adelante... ...ante todos, ante todos sus... ...colegas, cabe la palabra colegas... ...empezando por los vecinos de patio... Olé. ...empezando por los que iban aquí a media cuadra de nosotros... ...que nos quieren tanto, que nos quieren tanto... ...empezando por ellos, por los vecinos que tenemos... Haga una asamblea extraordinaria para que una vez sepa Atlético Nacional a qué va a jugar en este torneo. Porque parece que la intención ahora es evitar a como dé lugar que Nacional vuelva a repetir título en el fútbol colombiano. Los antecedentes favorecen a Nacional por un hecho eh, impajaritable. Hace un año y medio más o menos, el Patriotas había demandado, el mismo Patriotas había demandado a la América, porque América había utilizado si no mal la Rafa Carrascal cuando eh, ese paso del Tolima a la América y el América le mostró en esa demanda a, a, a las personas correspondientes la grabación del presidente Ley Mayor donde estaba avalando a la América pues igualmente Nacional va a presentarle a la gente, si, la, si demanda patriotas, en efecto, se demanda. La grabación de Fernando Jaramillo hoy, cuando dice yo como presidente del de, de la Mayor le doy el aval a nacional para que jueguen y actúen esos claro. muchachos. Claro. Tú lo no dijiste, demandó a la América, ahora se trata de Atlético Nacional. Dale. Aunque les duela, el equipo más ganador y el equipo a mostrar en toda la faz de la tierra que tiene el fútbol colombiano. O lo van a negar. Y para ese ser ganador... Final. Ha hecho mucho el señor eh, el tapabocas. ¿Cómo se llama, la voz? ¿Cómo se llama ya, el tapabocas, hombre? Ya, ya, dale, Juan lo, Diego, por favor, Juan Diego. todo y lo que ha pasado. Se llama Jefferson Duque, ojalá. Con todo y se el el lo que Medellín. Medellín, con el administrativo. Ojalá, si es un regalárselo. Ah, gratis. Gratis, ni siquiera compra. Gracias. Ya, ya, termine, Juan Diego. Con todo lo que ha pasado con Nacional, con estos líos jurídicos, todo esto, en lo deportivo me parece que está haciendo un muy buen trabajo. Y ha ganado Nacional en algo, un técnico calladito que ahí va haciendo su trabajo y va llevando a un equipo a los sitiales de honor donde siempre tiene que estar el equipo Atlético Nacional. Claro, el mérito mayor por estos días es para el técnico de Atlético Nacional, Marulanda, Vanguero, Sebastián Gómez. Jugadores que han subido el rendimiento este semestre. Es un verdadero equipo atlético nacional dentro y fuera del terreno títulos de juego. Ha ganado tapabocas. Y me voy, señoras y señores, trato, a me una me frase caso. que están utilizando los hinchas de Atlético ya, Nacional por un estos días. Señor Labo. Ay, Ay, Ay, no, no, no, no, no, Tarjeta no. amarilla para dale, Gustavo dale, Solio. Dale. Amarilla, ya, no, está muy cansón. Sí, me va a tocar terminar el programa con ustedes dos como siempre a ver, terminen no, no, es, es lo que, que, que si lo termina con otros llorar. dos, le, le cuento que eh, eh, mejoramos en conocimiento por parte de los televidentes, aprenden más. Mire no, este no, Atlético no, Nacional no, señoras no, sí, y señores, no, no. tiene algo que la afición ha tomado y yo diría para ellos Nacional en este momento, contra todo y contra todos, y así va de líder del fútbol colombiano. Hasta millonarios algunas le prestaron una platica para que no se desapareciera y votaron en contra de Nacional. Ahí está la gratitud del fútbol colombiano. Bueno, sacamos conclusiones de Nacional, Luciano. Ganó, era su deber, cumplió con el deber, hasta ahí. Ni cuerpo de bomberos, ni partidos perfectos, ni que verraquera, ni, ni voy a pelear por el bolillo. Porque entre otras cosas lo que dijo el patrón Bermúdez, mi amigo, te saludo muy cordialmente, patrón. Mi parcero, mi amigo, no está muy lejos de la verdad. Te saludo cordialmente, patrón. Pero aparecieron los Gebel a pelear. ¡Mi polillo! ¡Es que el libreto tuyo! Bueno, bueno, no fue un partido excepcional, extraordinario. Simplemente se cumplió con el deber quiera colocar en el sitio exacto a Patricio. Ay, se ve que últimamente te están ignorando porque yo recuerdo cuando enfilabas baterías contra la gran prensa en Bogotá. ¿Cómo le dicen a Pacho Maturana sí, y a Bolillo Gómez? Sí, desactualizados. Sí. No sean atrevidos, hombre. Le, claro no sean que me... atrevidos que esos señores lo han ganado todo y ustedes, periodistas, no son siquiera reconocidos cuando el señor Bolillo Gómez... Y Hernandario Gómez han escrito la historia sí. del fútbol colombiano, han llevado a Colombia mundial, han llevado a Ecuador a mundial, han llevado a otros equipos. Sí, hombre, claro. a Panamá lo llevó Bolillo Gómez. Y entonces vea, claro ahora, que me ahora ya se acomodó. Ay, claro ay, ay. que Te me están filaron. ignorando. A mí los desagradecidos me tienen que... Ah, filar. Bueno. A mí los los, los los que muerden la mano del amo. A mí no me gustan, no son personas de fiar. Bueno, no listo. son personas de fiar. Termino, vamos. Claro cirujano. que me fiar. Eh, o sea, eh, le toca a la venga, conclusión no, veloz. Bueno, la, el Nacional muy bien, pero yo me pregunto una cosa, Roy. los hinchas están preguntando: ¿por qué cada vez que Marca gol la fiera Duque, el Guille Duque, se coloca lo, las manos aquí nosotros como un oso panda? ¿Usted sabe la voz por qué? No sé, ah, no sé. Tampoco las puedo no saber sé. todas. ¿Cuántos, ¿Cuántos títulos ha ganado ese de pregunta. Pregunta. Pregúntenle, que a Pérez lo llaman. ¿Cuántos tres incluido. puntos que se ha ganado Atlético Nacional eh, y lo ubican en los, pu los puestos de honor de esta liga? Y lo mejor de todo es que en el nivel individual, jugadores que dejaron duda, que eran okay. criticados, hoy por hoy han subido su nivel. Jugadores que van entrando en el contexto del profesor Alejandro Restrep. No. pues hombre, eh, Nacional en este momento con Medellín son los únicos equipos del fútbol colombiano que no han perdido es un dato muy interesante para contarle a los hinchas y sobre Atlético Nacional está por encima de los demás equipos en este momento ¿qué vamos a hacer? no solamente en resultados, sino en la forma como ha venido jugando y ojo que Nacional tiene una muy buena banca porque los que ingresaron en el segundo tiempo para reemplazar a Harlan. Y a Rifle Andrade, marcaron diferencia también. Hablamos de Alex Castro y hablamos de, de Guzmán, quien eh, se estrenó con Nacional. Y el jugador que hace así, que celebra los goles así, que marcó dos goles hoy, mañana dos. en la calificación, don Rafa Gol, al que hace así en la celebración, le pondré 10 puntos, okay. dos goles y la es victoria problema, le pongo 10 puntos. Es su problema. ¿A quién le dirá? Sí, sí, es que Porque gol. Castro no le, no le regaló el gol, porque Harlan no metió gol. Porque, no, es tu problema, bueno, pues, pone, no, 10 no, no merece 10, merece 200, bueno, multiplica por 20. Vamos a los resultados de la jornada, sí. la próxima fecha, la tabla de posiciones, despréndame la moto, con la moto, la moto, la moto, la moto. Pasad. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones, conoce más en mantenimientogratisboxer.com Tolima 1, Pasto 0, Envigado 2, Petrolera 1, Medellín 2, América 0, Cali 2, Millonarios 2, Jaguares 1, Junior 1. Seguimos. patriota 0, Nacional 1, más dos goles de Tapabocas, Once Caldas 0, Deportivo Pereira 1. Huila juega mañana con Águilas, Santa Fe, Equidad y Quindío, Atlético Bucaramanga el martes. Vamos a la tabla de posiciones primero nacional con eh, 13. 13 puntos, segundo millonarios con 10, petrolera con 10, Envigado con 10, Bucaramanga con 9, América con 9, Aguares con 8, Tolima con 8, Indio 7 y Medellín décima posición con 7 puntos. Décimo primera posición está Junior con 6 puntos, al igual que Deportivo Pereira con 5 puntos, en la decimotercera está el Deportivo Cali con 4 puntos, Águilas en la posición decimocuarta. 11 Caldas también con 4 al igual que Patriotas, luego con 3 puntos está Independiente Santa Fe con 2 puntos la equidad y el Atlético Vila y portando el farolito en la posición 20 el Deportivo Pasto con un punto. Hablemos señoras y señores de la próxima fecha del fútbol profesional colombiano América recibe la visita de Patriotas, Pereira rivalizará con Independiente Santa Fe. Nacional jugará en el Estadio Polideportivo de Envigado porque el próximo fin de semana se presta el Atanasio para Feria de las Flores. Habrá desfile de silleteros. Nacional Quindío el 21. Sábado, 4 de, de la tarde. Sí, señor, en Envigado. Junior 11 Caldas Millonarios rivalizará con Medellín. ¿A quién le hará fuerza, a Augusto, a Millonarios el, o al el Medellín? El sábado, el partido de Medellín frente a Millonarios será en Bogotá, <risa> Estadio Nemesio Camacho el Campín el sábado a las... 8 y 10 de la noche. Tengo, tengo una sugerencia muy del corazón. Juguemos ese partido con el Quindío en la sede deportiva de Nacional. Al fin no nos deja meter público, pero, pero somos locales. Falta la de próxima favorita. fecha no estos Terminamos. partidos. Espere, Rafa, que faltan estos partidos. Sí. Equidad-Tolima, águilas Jaguares Petrolera Deportivo Cali-Pasto enfrentará a Envigado y Bucaramanga rivalizará con el Atlético Huilherme. Bueno, ahora sí, vamos a la pregunta de esta noche. ¿Qué relación tenía el doctor Carlos Ardila luego, con un Atlético nacional? Esa es la pregunta y aquí está la respuesta. El senador de la República, el doctor Carlos Andrés Trujillo y Lucas Cañas tienen la respuesta. Buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Bienvenido, doctor. Hola, Rafa Gol. Soy Carlos Andrés Trujillo. Un saludo especial. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta todos unidos por Antioquia a esa relación del doctor Ardila que en paz descanse con Atlético Nacional? Máximo accionista... Que le ha dado importantes títulos como la Copa a nuestro querido Atlético Nacional. Copa Libertadores de América, don Lucas Cañas, concejal de Medellín, eso fue en el 2016, ¿usted se acuerda? Rafa Gol soy Lucas Cañas, claro que me acuerdo. La verdad, Ardila, grandes títulos a Nacional, grandes glorias, grandes jugadores, grandes historias. ¿Usted qué piensa de Lucas Cañas que ha llegado al consejo? Primero que todo, muy contento, la ciudad de Medellín se gana un hombre que le preocupan, los grandes temas de ciudad que va a trabajar sin pausa en favor de todos y cada uno de los habitantes de la querida ciudad de Medellín y que va a interpretar las preocupaciones de la gente, especialmente en temas como la seguridad ciudadana. ¿Usted cómo lo toma? Hombre, una gran responsabilidad y como lo dice el senador Trujillo, a entender los territorios, a conectarse con la gente, con los grandes reclamos de los barrios que necesitan un liderazgo fuerte y necesitan un ejercicio de control político serio de cara a Medellín Usted además de ser hincha de Leones de de ¿Quién es hincha? Hombre, yo no puedo ocultar ni mi afecto por el partido conservador ni mi afecto por el Atlético Nacional el quien usted sabe y, y el amigo Rafa sabe que allá siempre estamos haciéndole fuerza al Atlético Nacional ¿Y usted? Hincha del Nacional, por supuesto amante al fútbol sabroso del toque-toque eh, senador, ¿le puedo dar cambio a Rafa Goli a los muchachos en el debate? Rafa, a usted un saludo y a todo el equipo. Tienen ustedes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, senador Carlos Andrés Trujillo. Lo mismo para el concejal de Medellín, Lucas Caña. Bueno, número dos, Luciano, del 1 al 191. 40. El número 40 para el señor Robert Gómez, vive en el barrio El Salvador, de Medellín. Seis personas ven en el programa Tres Hombres, Tres Mujeres, la respuesta dice el dueño. Es el dueño, Carlos Ardila Lule. Por favor, Osorio, un número. El número 9, el del Tapabocas de Atlético Nacional. El número 9 corresponde a Liliana Ramos, vive en el barrio Calazán. Cinco personas ven en el programa. Tres hombres, dos mujeres. La respuesta, propietario. Correcto. Vamos con, eh, deme un número más, Don Elki 74, que son los goles de Duque con Nacional. ¿Cómo? Horacio Vargas. En el barrio, de, en el municipio de Itahuí, siete personas en el programa, cuatro hombres, tres mujeres, y la respuesta es que es el dueño. Muy bien. Entonces, eh, vamos con los vitrinazos, Luciano, para despedirnos. Sí, el señor. A los doctores Sergio Vanegas, Francisco Vargas, Hernán Gutiérrez, al sexólogo clínico Sergio Álvarez, en la nueva EPS. Para Daniela... Y David en el ecoparque El Buey en La Ceja, Wilmar Martínez de Sabatex, Vanessa Incapié, hincha Atlético Nacional en Bello, Gonzalo Montoya. Para Samuel García Gómez, eh, para Andrés Renza y Montería, para Jorge Restrepo, Fernando Gutiérrez Norman y Sasa en Jericó y Edison Aguilar en la Cámara de representantes. Para todos los componentes del club deportivo Rogelio Rojas Rodríguez, allá en San Sebastián Magdalena, saludo especial. Para Juan Carlos Jaramillo, Baena, en Orlando, Florida, que no se pierde el programa. Para Mónica Gómez, que está con su sobrino Sebastián, ahí en la sala de su casa, en la Loma de los Bernal. Vitrinazo para Ángela María Molina, su hijo Felipe Arango Molina, desde el municipio de Envigado. Un saludo muy cordial para ellos. Para mi primo Nicolás Calle, en Estados Unidos, que nos ve y nos escucha. Y para quienes hacen parte de esta Feria de las Flores, a estar presentes, pero a cuidarnos, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Perfecto, tenemos vitrinazo aquí para eh, María Olinda Herrera, que es la mamá de Feliz Higuita, que le mando un abrazo, Luciano, para el doctor Jorge Zárate, nuestro gerente en media que le estamos deseando una feliz recuperación. Y para Orlando Cano, que está de cumpleaños, también, felicitaciones. Para Cristóbal Naranjo, para Cristóbal Naranjo, véalo, ahí está. A esa foto la hemos presentado la semana pasada. A Cristóbal Cristóbal Naranjo eh, y a Albeiro Posada Martínez. A, también para a Ariana, la hermosa bebé, un abrazo. La doctora Olga Lucía Suárez, mira, eh, un abrazo para la gente del municipio de Bello. Bueno, eh, ¿Me recuerda el partido del Medellín, el, el próximo partido de Medellín, Gustavo? Es el sábado en Bogotá contra Millonarios a las 8 y 10 de la noche y Atlético Nacional juega en el Polideportivo Sur. En el Polideportivo Sur juega el sábado a las 4 de la tarde. Así que vamos a hacer dos transmisiones el día sábado por la radio 87.9. por Punto para la primera. ¿Qué? ¿Por ¿Qué me decía? Que ¿Usted apunta para qué? Para la transmisión del juego Nacional Quindío. Claro, es que vamos a estar transmitiendo Nacional Quindío. Sí, porque yo no me meto más con Medellín, porque uno dice que Medellín, que Medellín juega mal y ahí lo, lo echan del programa. Entonces, ¿para qué me ocupo más del Medellín? La Velandia tiene mucha gente y usa una maquinaria propagandística que está muy bien aceitada y no admite que Medellín tiene fallas. No lo admite. No, es... eh, en este partido frente a la América no Entonces, tuvo, no qué tuvo muchas yo fallas. Mi tiempo. Ha tenido falla en otros partidos. En este no, ¿qué hacemos? Tenemos que decir la verdad. Velosa dice que también Nacional Quindío que Millos Medellín va a descansar, ¿o no, Velosa? Ah. Bueno, <risa> se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me has vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia.